Y vamos a hablar con uno de los protagonistas de la historia real. Es un placer para nosotras recibir al doctor Luis Moreno Campo, que está en California, en Malibú. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por invitar. Un gusto estar en Mendoza. Es divertido estar en Mendoza desde Malibú. Gracias. Gracias por la deferencia de brindarnos unos minutos. Y, y vamos a arrancar preguntándole en principio... Sí, cree que Argentina 1985 eh, relata la historia fidedignamente. ¿Cómo lo siente usted? Mm, básicamente, la historia, la historia es real. Hay detalles. Mi mamá no era como aparece en la película. Mi tío era distinto. Eh, pero nunca, nunca le dije a trasera, nunca le a trasera su pasado. Eso no existió. Pero todo bien, eso. Son. Eh, son las cosas que maneja el director claro. para hacer una película atractiva, me parece. mire Yo estoy acá en Los Ángeles porque... Yo estaba enseñando en Harvard y, y me vine a Los Ángeles porque... en la escuela de cine. Porque me pare, justamente... Yo me vine a Los Ángeles porque acá me convenció un profesor vietnamita que está acá que dice una cosa que me parece muy aplicable a la Argentina de hoy. Él dice, la guerra se libra dos veces. Primero, en el campo de batalla. Uh -huh. Luego, en la memoria. Y la memoria es el lugar donde tenemos para entender lo que nos pasó y definir las políticas a futuro. Y justamente el regalo que nos hicieron los productores, el director de esta película es darnos una oportunidad de hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? De discutir lo que nos pasó en el 85. Transformar en un tema del 2022 una cosa muy importante desde 37 años, pero que la película nos permite juntarnos a todos para discutirla. Yo decía sí, hace tres semanas que no dejo de hablar del tema. Y esto dura mucho y va a seguir durando porque la película ahora viene al Oscar, así que tenemos como meses para revisar lo que nos pasó y la película nos plantea en forma atractiva la historia real, básicamente. Sí, eh, Luis, yo me pongo en el lugar de la parte de los jóvenes, ¿no? Que no vivió ese momento de lo que estaba atravesando la Argentina, más bien uno va aprendiendo, eh, va estudiando conocimiento, lo que la familia le va contando que pasó en ese momento. Y qué importante lo que decías recién el tema de la memoria, porque si bien eras tan joven en el momento que te tocó ese juicio tan difícil, y no solamente vos, sino el equipo que conformaste. Entonces, este ejemplo para la gente joven que en cinco meses pudieron hacer algo que fue icónico, que fue una, fue una gloria para la Argentina, y está bueno ese mensaje que le dejan ustedes hoy a los jóvenes que son el futuro de nuestro país. Sí, yo supe que uno un actor joven de la película es Mendocino. Sí, Manuel sí. Caponi. Y hace el papel de Lucas. Sí, Lucas eh. Palacios. Pero Hay por ejemplo, una, vos sabés que él dice que tiene dos hijos, el, el, el actor dice que tiene dos hijos en la película. Sí, y tiene tres. ¿Les le contó eso Lucas? Sí, para eso. sí, sí, sí, sí. Ah, bueno, fue un drama en la película, fue un drama. Y, y, y bueno, Santiago Mito decidió así porque le parecieron que eran muchos, tres hijos, un chico de 27 años, eran muchos, les metió dos. Y se armó un lío. Entonces, la película... Sí, no, no es exacto, pero igual no importa, ¿no? Porque usted, vos hablas de los jóvenes, ustedes son jóvenes, ustedes no, ustedes no existían donde, cuando empezó, cuando hicimos el juicio. Entonces, me parece que conectarlas a ustedes con este tema es fundamental. El tema que hacemos ahora. Uh -huh. Y yo me enteré que en Mendoza, ustedes, hay dos senadoras que plantearon usar la película para enseñar. Sí. Eso me parece súper interesante. A mí me parece fundamental que, que además de la película, que la veamos, la discutimos ahora, para que tengamos permanencia... Tenemos que meternos en la educación, tenemos que discutir nuestro pasado con los chicos de 15 años hoy, que no tienen ni idea de lo que pasó, ¿no? uh -huh. ¿Y, y por qué, ¿Qué pens pens sí, sí, no, perdón, que, que pensaba capaz que tenés un poco más de conocimiento, porque eh, ya venían planeando la película, ¿por qué ahora lanzan la película? No, yo no tengo nada que ver. La, la película la inventa Axel Kuchovaski y Santiago Mitre. Uh -huh. Ellos que están discutiendo la, la siguiente película y piensan hay que hacer esto discusiones juntas a mí me entrevistaron hace cuatro años ya en ese momento había dos proyectos había dos, pro, dos personajes que querían hacer la película una película sobre este, sobre este tema pero Santiago y Axel siguieron adelante y lograron pero tra tra tra trabajaron en cuatro años la verdad es que la película tiene un, es un esfuerzo inmenso y está súper bien hecha yo trabajo acá en, en Los Ángeles discutimos películas de Spielberg eh, Apocalipsis Now Homeland, las películas de hoy y la verdad es que la película esta está súper bien hecha a mí me yo aprendí un montón ahora que yo veo cine entiendo más cómo hacen las películas para mostrar problemas eh, Mitre hace una cosa muy interesante porque la película básicamente es la historia de Julio trasera uh -huh. que hace Ricardo Darín que se transforma de un funcionario judicial normal a un héroe y, y se transforma en un héroe no por, por algo personal del él, sino porque la tarea que él hace es heroica la, la tarea es buenísima, entonces la ley se transforma en algo fundamental en la Argentina y hace que todos cambiemos. A mí una cosa que me sombra es los argentinos en el 85 eran los mismos argentinos que se mataban en el 76. Simplemente había otras reglas, cambiaron las reglas de juego y todo el mundo y de juicio consolidó esas reglas de juego nuevas. Sí, y eso es lo que creo sí. que tenemos que seguir avanzando. No, no quiero que te quites mérito. Tenías 32 años, no conocías sobre el sistema penal argentino, nunca habías estado en un juicio y formaste parte, nada más ni nada menos que de ese, como el puntapié inicial para tu carrera. Sí, es como un jugador de fútbol que subía partidos en la selección argentina en la, en la, en la tremendo. final del mundo. Es tremendo. Sí, porque Yo te convencí que era normal, que investigáramos comandantes, que, que la ley protegía a los, a los débiles, me pareció que... Me, pero bueno, pero justamente, eh, nos, cuando yo estuve en Buenos Aires hace unas tres semanas nos juntábamos con los chicos que eran chicos, ahora ya no son más chicos, y discutimos de vuestro. También, justamente, la vida nueva nuestra fue la que ayudó, uh -huh. porque justamente la mayoría de los defensores de los comandantes eran gente que había sido jueces claro, en la Argentina, sí. y entendían cómo funcionaba el sistema escrito. Nosotros teníamos que hacer otra cosa, era distinto, entonces inventamos otra cosa. Yo inventé lo que yo sabía que más o menos funcionaba el sistema norteamericano. Inventamos eso y fuimos y lo hicimos. En cuatro meses, ¡pum!, produjimos la prueba. Que, que justo el otro día me decía Gil La Vedra, que eran los camaristas, estuvo junto a una reunión y me contaba, yo estaba muerto de miedo, porque habíamos decidido dejar que la fiscalía investigue y si ustedes no tienen pruebas y juicio, ahí vamos a resolver. Entonces, estuvo esperando que llegáramos y la, en la película aparece, iba con una carretilla llena de papeles con los nombres de los mil testigos que había apuntado, que básicamente fue básicamente lo hicimos sobre la base de la CONADE, no hicimos un trabajo apoyándonos en la CONADE. ¿Y cómo te convenciste de que era normal juzgar a un comandante cuando eh, lo estabas haciendo, en un momento en que todavía el poder militar este, pisaba fuerte y además eh, gran parte de los argentinos o una buena parte de los argentinos no repudiaba lo que ocurría, e incluso lo vivías en tu casa Sí, bueno Justamente, yo en mi casa, mi, mi, la familia de mi mamá son militares, mi abuelo era general. La familia de mi papá, mi, mi, abuelo otro, mi otro abuelo era un senador radical en Córdoba. Entonces, eh, yo me acuerdo un té, yo, yo, me, yo creo que me, me dediqué a estudiar la abogacía porque en un té en la casa de mi abuela, cuando yo tenía 14 años, mi tío coroneles discutía con mi papá el golpe de Estado contra Ilía en el año 66. Uh -huh. Y yo, mis tíos eran encantadores, buena gente, pero yo creía que ya estaban equivocados. Entonces yo pensé ese día, este país es un, es un lío, hay que estudiar derecho para ver cómo lo arreglamos. Entonces yo tenía esa idea en la cabeza. Wow. Yo cuando llegó el gobierno democrático me quedé, estaba en la facultad, trabajando muy intensamente en enseñar. Y cuando, claro, pero claro, cuando me llamó a a ver si lo quería ayudar, pará. Porque a mí en la, en la película dice que yo, a mí me enseñaron cine sí, trasera, me pidió, Estacera lo charlamos con él. él, estaba de acuerdo que yo fuera. Y yo le dije a él, yo nunca hice un juicio, y él me dijo, mejor, hay que hacer una cosa, una cosa nueva acá, inventar algo. Uh -huh. Entonces, pero para mí no era un tema cómo meterme, para mí era un tema cómo no meterme, cómo no uh -huh. me iba a meter en esa historia, cómo a decir que no a eso. Pero, Imposible. Pero tu mamá te decía, amo a Videla, ¿cómo lo hiciste? <risa> bueno, pero justamente, a mí me pareció muy interesante lo que yo aprendí en ese momento fue que yo nunca la pude convencer a mi mamá de lo, que, de lo que estábamos haciendo. Nunca le pude explicar bien. Yo iba a veces a ver el fin de semana, a almorzar. Ella estaba en desacuerdo conmigo. Pero cuando apareció la primera testigo, cargo de la borde, ella leyó en la Nación lo que había dicho y me llamó al día siguiente. El diálogo real es: ella me dijo, Yo todavía lo quiero, Videla, pero vos tenés razón, tiene que ir preso. Y a mí, a mí eso me parecía fundamental, porque yo siempre comencé, intentaba convencer a Julio de que además de ganar el juicio en tribunales, Queríamos que ganarla con la gente que no pensaba como nosotros. Uh -huh. Por eso, la verdad, que nosotros mantenemos nuestra imparcialidad muy fuertemente. Julio hizo una, no, no se dice. Julio empezó el alegato, él, hablando del contexto de la guerrilla. Justamente cuando la gente dice, no, pero la guerrilla. Nosotros hablamos de una guerrilla, pero justamente el, el punto es: a una guerrilla, lo que el Estado no puede hacer es copiarme el método de una guerrilla violenta, porque entonces no hay más diferencia, no hay más, no hay más Estado. El Estado debe respetar la ley. De lo que dijimos es eso, fue, acabó una guerrilla, produjo muertes, pero la respuesta es inaceptable. Y esto es lo que estamos jugando. Y Julio eso lo dije Entonces, siempre intentamos mantener la imparcialidad, pero igual como también había grieta en aquella época, y entonces la gente que estaba muy dolida por la caída hecho la guerrilla no quería verlo otra parte. Claro. Y también por eso la película muestra mi pelea con Julio por ir al programa de Neustad, que es una pelea real, porque yo le decía a Julio... La gente que no nos cree lo que le cree a Neustad. Vamos a verlo a Neustad, vamos a hablar con él. Y Julio le parecía que Neustad era el ministro de propaganda de la dictadura, entonces no quería saber nada. Pero bueno, al final yo fui, y por eso en realidad nos peleamos bastante por ese tema. Eh, yo te voy a hacer un, un viaje así a tu memoria, a tu pasado. La verdad que quiero agradecerte a los dos, a Mari, por, por haber hecho la gestión para tenerte acá. Y la verdad que con, con, con mi edad no, no, no logro entender, no estar acá escuchándote y aprendiendo. Y me imagino en ese momento tantas víctimas, tantas personas que pasaron por el trabajo que hiciste. ¿Pero te quedó alguno así, bien grabado en tu memoria en particular, que decías, con esta no. persona me voy toda mi vida? No, no, va. no, no, creo que me quedó una cosa que yo aprendí: es qué importante para las víctimas que las escuchen con seriedad. Uh -huh. Te puedo contar dos, dos historias. Una es una mujer que había sido secuestrada.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 la verdad es que quedamos atónitas con todo lo que, lo que vas contando vos sentiste miedo porque ahora lo relatás desde ese sillón ahí tranquilo pero ¿cómo era tu día a día? no, yo vivíamos trabajando yo, yo... pero amenazas miedo ¿algo? Mira, yo, yo no puedo decir que no a la oferta de ser fiscal junto entonces yo pensé bueno, yo tengo que racionalizarlo esto no puedo meterme en este lío sin racionalizar entonces que bueno yo, yo no sé por qué dije, bueno, a mí no me van a matar mientras haya democracia. Y si hay democracia, y si se si acaba la democracia en un golpe de Estado, mejor me voy. Entonces, esa fue mi idea. Entonces, yo a las la mañanas me despertaba y yo, dej, yo dejaba mi auto en la calle. En, yo vivía enfrente de la Escuela de Inteligencia del Ejército. Todas las mañanas me, me cruzaba con 80 oficiales que iban a la escuela. Y yo... Cada vez que arrancaba el auto decía, bueno, a ver si puede explota por la duda dejaba la puerta abierta para que si explota una bomba en tu auto y la puerta abierta hay menos onda expansiva. Uf. Entonces yo dejaba la puerta abierta, eso hacía. Y, y bueno, no explotó, sigo y me iba. Impresionante. No, pero para mí era como si vos me dijeras, tomás un café en la esquina y te vas claro. a trabajar. Yo era, habíamos asumido que lo íbamos a hacer y no nos importaba mucho lo demás. Juicio de lo... es que... Ah, vale. No, no, vale. no, por favor. No, no, ustedes, no, no ustedes son Ajá. las periodistas. No, a mí me decía... me intriga... ¿Tú la laudado a ustedes? ¿Qué, qué ven ustedes? ¿Qué, ¿Qué les sirve todo esto a ustedes? Eso me intriga. Ay, pone la piel de gallina conocer nuestra historia y escucharla en primera persona de tu parte aún más, porque no es lo mismo leer que poder estar escuchando tu, tu, tu relato, que es impresionante. Estuvo eh, ese hecho eh, icónico para los argentinos, que fue el juicio a las juntas. Bueno, nos demostramos lo que éramos capaces de hacer, eh, generamos mm. conciencia, bueno, hubo justicia, pero, como suele pasar en Argentina, después vinieron los sinsabores. ¿Por qué cree que Menem firmó los indultos? ¿Por presión militar? ¿Por devolución de favores Políticos, A ver, se dice que eh, lo que habían recaudado los montoneros en los secuestros de los 70 fue a parar a la campaña de Menem. ¿Por qué cree usted que lo firmó? <risa> <risa> ¿Vos sabés que esas son las cosas que yo dije? Menem era muy astuto, era un político muy astuto. Entonces, él desde que, lo, desde que llegó al cargo empezó a decir, eh, un día hay que hacer un cambio, hay que liberarlo, porque yo no puedo, él decía, yo no puedo ni ver presos ni a los pajaritos, decía Menem. Y entonces acostumbraba la gente que había un indulto, y a mí me pareció una locura. Yo me acuerdo un líder de Humanos que me decía, ¿cuándo Menem va a hacer el indulto así hacemos una marcha en contra? Y yo decía, no, hay que, habría que prevenirlo, pero bueno, cuando Menem hizo el indulto, yo fui el primero que reaccionó en realidad, y yo dije exactamente lo que vos dijiste, yo quiero que Menem me diga si recibe parte de los montoneros o hice un acuerdo con los militares. Él no me respondió, él dijo que solamente borracho puede decir eso. Uh -huh. y bueno, hizo el indulto. Igual, lo que lo que, pasó, lo que pasa es que es gracioso, porque justamente lo malo de Menem fue que lo, para él los límites los legales no eran importantes. Entonces, él lo hacía todo por razones de conveniencia de corto plazo. Entonces, él hizo los indultos y después, el que hizo que Videla fuera preso de nuevo fue Menem también. En el año... 98. 88. ¿Cómo? En el año 98, por la sustracción de menores... 88 fue, eh, no, ah, 98. 98, 98. Tienes razón, exactamente. En 98, sí, tienes razón. En 98 él va a París y, para evitar que lo ataquen por los indultos, hace que un juez amigo de él lo ponga preso a Videla. Por los, por los menores. Uh -huh. Y entonces, cuando llega a París, los periodistas lo, lo aclaman como un héroe. ¿eh? Porque el periodismo tiene poca memoria. ¿Y, entonces... y, a, y a todo esto, ¿cómo quedó su relación con Estrasera? Porque al menos ahí públicamente marcaron una diferencia. Estrasera decía, está bien, que eh, detengan a Videla nuevamente. Y usted decía técnicamente, no, eso fue cosa juzgada. Sí, la verdad que yo creo que yo tenía razón. Realmente había un problema de cosa juzgada. Pero con eso no importa, digamos... <risas> Esa es una, una visión distinta de cada uno de nosotros. Yo con trasera mira la última vez que lo vi a trasera fue conmovedor. Fuimos a comer todos juntos con los chicos de la Fiscalía, con Lucas Palacios, el verdadero, y los demás a Elba que es un antigua antiguo de ahí, libertad y corrientes. Y, y después lo llevé a Julio a la casa yo, en mi auto. Y, y Julio me dice, Luis, veámonos más, tengo que hablar más con vos. ¿Qué te pasa Julio? Es que me estoy peleando mucho, me dice. Julio, vos siempre te peleaste mucho, siempre, todo ti te peleaste mucho. No, no, pero ahora me peleo mm. conmigo mismo. Claro, en otra pelea. Pobre, y ahí al poco tiempo se murió Julito. Eh, pero bueno, no, pero con Julio, la pelea más grande que tuve con Julio fue la de Neusta, lo demás eran la opinión distintas, pero igual, nada de eso importaba, digamos, para mí, Julio, el espacio que me dio para que yo, escúchame, eh, fue mi primer juicio, para mí fue una locura empezar a hacer eso, entonces, y me me trastornó, entonces, a mí que Julio me dio el espacio y la confianza. ...de dirigir la investigación de juicio de las juntas militares. Impresionante. ¿Está? Sí, es un privilegio. Vos pensás, yo estaba acusando... ...porque la acusación la hicimos entre los dos... Y, ...y yo hablaba describiendo los crímenes... ...a un metro de Videla, que yo lo veía... ...Videla estaba estremecido, tanto muy mal. Uh -huh. La gente cree. ...estaban todos viviendo una pesadilla los comandantes. Los, los comandantes habían tenido... mira mira esa foto, ¿ves? Sí. Estábamos ahí, los yo no tenía un metro y hablaba ahí en nombre de todo usted, de toda la gente en la Argentina uh -huh. entonces era, era un privilegio único que yo tuve ahí Totalmente. Yo nunca voy a dejar de agradecerle la vida eso y, y hablando de Estrasera <risa> en una de sus últimas entrevistas antes de morir se quejó del uso político de los derechos humanos por parte del kirchnerismo es más dijo nunca vi un habeas corpus firmado por Cristina ni, ni por Néstor a ellos, a ellos nunca les interesó ¿usted coincide? Julia era muy ...muy decidido en esas, en esas visiones de la política partidaria. Yo no. Yo creo, yo vi los partidos políticos funcionarios. Por ejemplo, el peronismo estaba en contra. El, el Luder, que era un profesor de derecho constitucional... ...en la campaña del 83, había dicho que no se, podía no se podía cambiar la ley de amnistía militar. Y Alfonsín al contrario, lo tomó como una especie de bandera... ...y creo que ganó por eso. Alfonsín sacó 52% de los votos... El peronismo sacó 40, una elección horrible hicieron. Entonces se llevó a votos peronistas Alfonsín. A mí me parece una cosa remarcable de aquella época: fue que en lugar de el peronismo seguir enquistado contra, cambiaron, se ajustaron. La primera ley que sacó el gobierno de la nación, que dejó nula, sin, efect sin efecto, la ley de amnistía militar, el peronismo se sumó al radicalismo. Uh -huh. Y votaron juntos. Y después, es más, cuando hubo que sacar una ley para definir cómo se juzgaba. Eh, los senadores Zapag y Vittel, que eran peronistas, empujaron la ley más lejos. Entonces, yo viví una época, el 83-85, fue una época donde había posturas diferentes, pero se podían interactuar de otra forma. Entonces yo quisiera apoyar esa idea. Uh -huh. Los dos partidos políticos tienen diferentes ideas y necesitamos eso. También las internas. Yo veo ahora a Manes peleándose, en, en, pero por, por razones interesantes que él dice, dentro de su propio partido. Entonces esas discusiones son buenas, hacen bien necesitamos discutir y entendernos y, y de ahí salir, sacar otras ideas nuevas, me parece que eso hace falta ¿no? entonces, eso yo hace con... falta, en Argentina hace décadas que solo lo vemos para la foto, digo ese, esa, esa posibilidad de, de cercanía solo para las fotos bueno, por eso, a mí me gusta Sí, a mí me parece que tenemos que pasar de la foto a la acción y pensar en serio cómo, cómo los, los, los dirigentes políticos tienen que representarnos a todos no a una, a una sección, entonces nosotros yo, yo creo que ahora me gustaría eso, ¿cómo podemos apoyar acciones conjuntas? Por eso empecé esta charla con la idea del, de qué pasa con ese proyecto de educación en Mendoza. Sí. ¿No? Uh -huh. ¿Cómo se puede educar en esto a los chicos? Que tienen que entender eso, que no es un tema de, de un grupo u otro grupo, sino cómo tenemos una visión común. Bueno, Mendoza, en el sentido, es bastante buena. Mendoza creo que comparativamente es una región muy distinta del resto de Argentina. ¿no? ¿Por Pero, qué? Bueno, porque ¿Por, yo porque no sé, sabes, me da la empresa, ¿no? Mendoza tiene, es una, tiene una tradición de, de, de, de, de, de poder, poder hacer políticas, de, de definir políticas, de llevar adelante cosas, de poder juntarse. Me da la impresión sí. de que todo un poco de, Institucionalmente un poco mejor. mantenemos ciertas eh, formas en esta provincia. Mm. Eh, doctor. Manténgalo, expórtenlo, expórtenlo. Lo, lo vamos a intentar. Doctor. Eh, a ver, lo veo súper informado respecto, más allá de que está lejos, eh, respecto de, de nuestro país, sabe incluso hasta lo que se ha presentado acá en Mendoza. Entonces me pregunto, usted que ha sido un hombre de ir contra el poder, ¿en qué causa de corrupción de las que se ventilan por estos tiempos en Argentina eh, le gustaría estar? ¿De alguna le hubiera gustado ser parte? No, mira, yo te explico. Cuando yo, yo me siento responsable un poco, porque cuando se fue Julio, y a mí nombraron en su lugar. Ya no queremos investigar temas de, de secuestros y torturas. Entonces yo dije, bueno, vamos a ocuparnos de los abusos de poder en democracia, que es corrupción. Entonces yo me puse a investigar corrupción, ya en la época de Alfonsín. Y después, cuando llegó Menem, más todavía. Y hubo un caso que me aclaró mucho por qué eso no es suficiente. Un fiscal no puede manejar la corrupción porque son los dirigentes políticos los que tienen que comprometerse a respetar la ley. Si no, siempre llegas tarde por definición. Mi ejemplo es el siguiente. Investigamos a Jorge Triaca, que era un sindicalista amigo de Menem, que era interventor en Somisa, una compañía pública. Logramos que el juez, después de muchos esfuerzos, lo procesara. Y salió, tuvimos una, la, la revista Noticias sacó una foto de Jorge Triaca en un yacht, pescando, y diciendo procesado en Somisa. Entonces Menem hizo una cosa muy increíble. Menem dijo, Jorge Triaca es todavía inocente legalmente, pero una persona procesada no puede estar a cargo de una compañía pública. Y lo hizo renunciar, cosa que yo pensé, bueno, tuvo un éxito. Pero en lugar de Jorge Tiraca, nombró a cargo de su a María Julia Sogaray, que no tenía un procesamiento, tenía dos procesamientos en su contra. Entonces, un fiscal llega por detención tarde. Yo escucho el tema de la contratación pública. Entonces, el tema no es qué pasa solamente con el juicio, sino qué pasa con los políticos, cómo manejamos diferente la contratación pública. Porque justamente la democracia evita que haya un sistema de represión como el que pasó en la época militar. No puede haber que los cuarteles secuestren gente y que no eso no, ningún juez pueda intervenir. Eso no puede pasar en democracia. Ahora, el tema de los contratos de obra pública pareciera que fue un tema que excede a un partido, que es de todos los partidos. ¿No? y eso me parece un tema que los políticos en lugar de discutir el juicio que discutan eso cómo los argentinos estamos seguros que manejan bien los fondos públicos este es el tema de discutir y por eso creo que un fiscal yo no quiero, no, no, no, un fiscal no va a resolver el problema hace falta dirigentes políticos totalmente y hablando de corrupción eh, ¿cree que algunos organismos defensores de derechos humanos de la Argentina se han corrompido? <risa> eh... Yo creo que lo que falta en este diálogo, justamente, yo no creo que el diálogo de lo que pasó en los 70 sea un diálogo entre solamente las víctimas, que muchas son miembros de organismos, y ex militares o gente que, que, que le parece bien matar y torturar. Yo creo que los, lo que tenemos que hacer, el tema es nuestro, por eso me parece que la película nos ayuda, que el tema uh -huh. es de todos, no es de un grupo, es de todos nosotros, y no nos puede pasar esto. Uh -huh. Bueno, eh, la verdad es que... Eh, Yo no tengo que además. Placer, sí, sí, que... sí, sí, lo sabemos, lo sabemos, porque si no continuaríamos hablando. No, no, imagínese, un hombre que ha estado nueve años en la Haya, o sea, que creyó que lo más grosso que le iba a pasar en la vida era el juicio a las juntas y terminó estando nueve años en la, en, en la Corte Internacional de la Haya. Me, me imagínese si no tendríamos para hablar. Todo el Otro día. día. No, otro día, pero sigan a las senadoras Mendoza, a ver qué pasa con eso en la película. Las vamos Cuéntenme a qué, ¿Qué pasa con la educación en, en Mendoza? A ver si podemos. ¿Cómo metemos estos temas en la educación? Eso es fundamental. ¿Cómo llevamos otros maestros? Luis, ¿Okay? gracias. Gracias. Eh. gracias, un placer.